Hola qué tal Verónica, eh, gusto saludarte, conocerte por este medio que sea, pero bueno eh, Quiero hacerte algunas observaciones con respecto a tu proyecto Yo creo que eh, otra vez como tus compañeros está muy bien estructurado, muy bien definido Y créeme que eso da gusto, <ríe> gusto ver este tipo de trabajos ya cada vez más ordenado cada, más, cada vez más enfocados hacia la identificación y resolución de problemas concretos y tu caso no es la excepción yo creo que la información con la que cuentas y la forma como la has organizado eh, me parece bien, aunque claro con ánimos de, de ayudarte a organizarlo y, y por supuesto aún las reservas de las recomendaciones y, y que te acepta ¿no? la propuesta, la, la, tu directora. Yo te quisiera proponer la siguiente estructura. Yo creo que eh, dentro de la introducción habría que manejar como tres puntos. ¿no? Uno, que puedas definir cuál es el problema que, que, que quieres que estás abordando, que lo ha, hables de manera general que fundamenta es por qué es un problema? Porque realmente cuando uno, desde la gestión cultural, cuando <coughs> bueno, hay planteamiento de propuestas, eh, nunca se hace evidente, o muy pocas veces se hace evidente, por qué es un problema y por qué eh, requiere pues, de nuestra atención. Y <coughs> un apartado sobre el capitulado, ¿no? Del cómo está compuesto yo creo que habría que manejar el capítulo 1 creo yo tendría, ser como, tendría que ser algo así como servicios culturales y difusión cultural sería el, el, el conceptual eh, regularmente en términos eh, académicos siempre comenzamos con la cuestión conceptual porque con base en eso es que vas a poder explicar todo lo demás entonces ahí es donde habría que tomar temas además de lo que ya dices sobre que especificas que es un servicio cultural ¿no? que es la difusión cultural eh, también si fuera posible retomar o observar algunos programas similares a los que estás este, eh, atendiendo y que a lo mejor eh, este, podrían servir como de, de un elemento contextual eh, el otro punto Tendría que ser con este con formación de público. No sé si qué tanto estés trabajando eh, esta noción. <coughs> si es así. Habría que, que, que documentar también. Un capítulo 2 que hable sobre el programa Lubina. Tal cual como tú lo... Por eso, pero aquí yo creo que sería es En qué consiste el programa La caracterización del programa Y aquí vendría el diagnóstico Lo que tú veías como un capítulo aparte Ahí tendría que ser, ¿no? Tu diagnóstico Con respecto al programa eh, Vendría un capítulo 3 Donde dirías Donde definirías todo el diseño De la estrategia de, de Promoción y difusión, ¿no? Ahí explicarías este, los objetivos, las acciones a realizar. Y ahí también estaría el rollo de la, de la página web y la estrategia de trabajo de mujeres. Todo como parte de una estrategia. Eh, el capítulo 4 sería propiamente la implementación y la evaluación. No le llamaría sistematización de experiencia. Ojo, lo es. Pero en términos de informe de, de prácticas profesionales, lo que haces es plantear la problemática definir la estrategia, decir cómo lo hiciste y llegar a las conclusiones por lo tanto, tendría que ver más con implementación y evaluación qué se hizo, cómo se hizo y cuáles fueron los resultados y por supuesto el capítulo 5 estoy de acuerdo que las conclusiones tendrían que tener eh, mostrar los resultados que se obtuvieron y lo, las, este, por las observaciones ¿no? las recomendaciones que, que se puedan hacer para que otros lo puedan realizar como ves prácticamente pues ya lo, lo tienes casi todo lo que pasa es que para el para el coloquio puedas presentar la introducción el capítulo 1 el capítulo 2 ya encarrerados de una vez el capítulo 3 es que ya lo tienes y algún esbozo del capítulo 4 y del capítulo 5, si los tuvieran más avanzados que bueno, y si no, pues con un esbozo de una o dos cuartillas, bastará diciendo qué es lo que hay y qué es lo que hace falta si es así, pues dentro de pronto ya tendrías un documento de titulación, ¿no? y lo cual pues nos da mucho gusto, bueno pues muchas gracias y ahora sí que por ahí andamos por si estar